Tres y. Et... <muchas> Alentura, porque sale pa pintura, lo que le voy a soplar. Pilla antes de que me pise. No falta liendra que avise al parche pa bandería. Es que ya no ando luciado, por eso como callado. Aunque si sí la veo pasar, si sabes que la gana es mucha y le juro por la cucha que me tiembla el cigüeñar, me da caspa su violento, ra que al corazón. que soy buen elemento ni torcido ni falto hágame un cruce parcera encaléteme en su tren que llorar es muy bandera y yo parcela quiero Nada de en que usted manda a la parada, Hermukuka, calidad. Mamita, no me haga el daño, me tiene perdiendo el año, piquemona que es Acuérdese, ya vería que era mera burguesía. Cuando me escupí sí, si hoy se abre y me deja solo, me manda a chupar el y, y chau, gorroso, que te vi. No me chante una condena, que no es por retacador. Lo que vi, Lelena. Si yo la llevo en la buena, casquillera no mi amor. Este man ya no es lo que era. Un pirobo pa' chimbiar. Pílleme quieto en primera. La mera gana de coronar. Mera caspa su violento Ra que te al corazón Y yo que le como cuento Porque soy buen elemento torcido ni falto hágame un cruce parcela ven calétenme en su tren que llorar es muy bandera y yo parcela quiero